Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Durante 2021, las exportaciones nacionales de carne de cerdo cifraron más de 251 mil toneladas, 6.5% menos que el año anterior. Los datos del Consejo Mexicano de la Carne reflejaron que estas ventas internacionales han crecido 134% en los últimos cinco años. El Come Carne reportó que el año pasado la producción de cárnicos porcinos aumentó más de 2% en comparación con 2020, cerrando en 1.6 millones de toneladas, lo que posicionó a México como el octavo principal productor de esta proteína a nivel mundial. De acuerdo con la OIE, entre 2005 y 2022, la influenza aviar, la fiebre porcina africana y la fiebre aflosa han representado más de la mitad de las enfermedades terrestres notificadas ante la organización. Esta semana se presentó en Kentucky la conferencia One Wandeoltec. En el primer día de sesiones, el doctor Mark Lyons, presidente de la compañía, convocó, junto con Nicky Puckman, Jader White y el doctor Bauch